Hola ¿qué tal, yo soy Pedrovas y bienvenido a la guía para desbloquear el mongoose en Halo 3 en The Master Chief Collection Esto es bastante sencillo y se puede hacer de manera muy rápida si activamos el cráneo de Acrofobia Recuerda que tenemos que jugar en legendaria y pues comencemos El cráneo de Acrofobia nos va a venir muy útil para esta misión Ya que podemos pasar por toda esta sección sin activar ni una sola tanda de enemigos hasta que lleguemos a la puerta Y una vez aquí simplemente toma las torretas Tropealas en esta sección para poder aplicar Y ahora ven para acá, vuela con la Rocket y mata a Johnson Esto va a evitar que nos ahorremos unos cuantos segundos de diálogos Recarga tu Rocket, recupera munición Y ahora por el Fuel Rod Tienes que agarrar este que está aquí Y también el Fuel Rod que está este, acá adelante para toda la munición Y ahora sí, lo que toca es matar enemigos Es hora de matar flot ¿Cómo lo hacemos? Nos vamos a colocar aquí arriba Y desde aquí vamos a matar a los flots que son por el lado izquierdo Después de unos cuantos segundos de andar matando flots, porque si sí tenemos que andarlos matando para proceder, vamos a girar del otro lado y aquí vamos a poder matar a los flots que vienen de este lado, y simplemente es aguantar las oleadas hasta que los flots mueran. Recuerda, simplemente es usar el fuel rod para matarlos, usar nuestras granadas y nuestra rocket. Si de la nada te quedas sin munición, no te preocupes, puedes regresar y bajar pues bajarla donde había más rocket para recuperar munición. Eso sí... Va a llegar a un punto en el que te pelees con tanto Flood que te vas a quedar sin munición y puede que empieces a tomar riesgos. Aquí yo tuve algún problema, pero simplemente ya sabes, recuperé unas armas que estaban en el piso, no encontraba la munición del Fuel Rod y con eso pude, pues ya, limpiar toda esta zona sin ningún problema. Entonces, una vez termines de matar a todos los enemigos, te va a dar este cargando, te va a abrir la puerta y ahora simplemente es de venir volando por aquí... Si todo lo haces bien, vas a poder este, entrar a la cinemática de Guilty Spark con todo y, y el momento Gravemind. Entonces, eso es un poco de tiempo salvado. Y esto lo vamos a hacer exactamente igual que como lo hicimos en la guía de, de Speedrun Legendario. Vamos a colocarnos de este lado, ya no estamos brincar. Vamos a robarle de manera temprana a Johnson, vamos a colocarnos en la esquina y justo cuando Guilty Spark empieza a moverse, cargamos el láser Spartan, apuntamos aquí y boom, el láser Spartan le da el primer golpe y ya nada más lo rematamos con los dos tiros. Y excelente, acabamos de terminar la boss fight. Ahora, hay que ir por el mongus. esto es bastante sencillo, simplemente vuela por toda esta sección. Vas a ver que no encuentras nada de enemigos, ¿por qué? Porque pues nos evitamos tocar el piso y activar unos cuantos triggers, afortunadamente el mapa sigue cargando, y aquí es donde se encuentra el mongo. Ahora, yo te voy a poner esto en super cámara rápida. Así que espero puedas este, seguirlo porque, pues nada más, es, es completar el nivel. Eso sí, ten cuidado a la hora de realizarse algunos saltos con las rampas porque a veces el mongoose no llega, este te da justo, justo la velocidad. Pero bueno, una vez hicimos eso, terminamos el nivel. Y muchas gracias por ver, espero que lo consigas y nos veremos hasta la próxima.